Bueno, pues exacto. Yo comencé en este mundo, eh, como muchos otros, desde el punto de vista de un competidor, desde una persona que quería eh, competir y lograr a ser la mejor versión propia posible, ¿no? Incluso llegar a, ¿por qué no soñar por ser un atleta profesional? Comencé con unos 18 años y prácticamente, estuve cerca de 20 años prácticamente, pues entre que venía competía. No he sido tampoco un competidor súper constante, igual. Estaba tres años compitiendo, luego un año o dos se lo dejaba, luego volvía, ¿vale? Siempre trabajando, ¿no? Para intentar mejorar el físico y tal, hasta que llegó un punto en mi vida, eh, un punto de reflexión, donde eh, decidí retirarme y enfocarme más en el mundo de, de las preparaciones Algo que yo hacía anteriormente, a menor, escla, a menor escala, y que una vez que me retiré, eh, digamos que encontré esa continuidad a mi, a mi pasión en este deporte, ¿no? Vale, y... Añadiendo, ¿el motivo de la retirada fue por algo concreto o simplemente... se <tose> <la> Bueno, <tose> llevaba eh, mucho tiempo ya con problemas intestinales, problemas de digestión, problemas eh, que, bueno, todo venía del, de mi sistema nervioso, era todo producido por mi estrés, el estrés que yo tengo eh, a nivel interno y tal, entonces, pues todo eso produjo que, pues que cada vez tuviese más problemas a la hora de llegar a consumir las calorías que necesitaba, tenía muchos gases... Tenía muchos problemas de absorción. Eh, sobre todo en los últimos años mi imagen cambió físicamente, cambió de forma negativa. No me gustaba, no me veía bien nunca. Me había, o pues, siempre dilatado el estómago, era algo, algo que nunca me había gustado, ¿no? Entonces, eh, todo eso fue mermando mi motivación por querer un día llegar a ser, pues, eh, o ser o llegar a lo más alto, ¿no? Entonces, digamos que todo se unió. Todo se unió hasta, hasta, hasta decir, bueno, hasta aquí basta, ¿no? Y decir, aquí basta, y voy a cambiar la filosofía, voy a hacerlo de otra forma, voy a vivir este deporte de otra forma. Sí, ahí además yo te entiendo perfectamente porque a mí me sucede lo mismo, exactamente, siempre con problemas de estómago, sí. pruebas, nunca encuentran nada, al final ansiolíticos, sí. para que, al final es, es una vida incómoda de llevar, Exacto. así que yo te entiendo, te entiendo perfectamente, pero bueno, creo que nunca has dicho el motivo por el que te retirabas, yo me lo suponía, me lo suponía sí. porque me, me, me toca vivirlo y claro, una preparación así es imposible. Y sobre todo eso, que al final ya sin saber cómo ni por qué te empieza a cambiar el cuerpo. Dilatas uh -huh. cintura y como no puedes comer, las extremidades van parece que para abajo y bueno, pues, lo de siempre. Exacto. Exacto. Vale, pues bueno, para no acaparar yo todo lo de la entrevista, ya te he presentado, ya sabes que luego te haré alguna preguntilla. más te quiero hacer sí. una también relacionada con los coches, que sé que tú también eres amante sí. de, de los coches. Exacto. Y, y, y nada, de momento vamos a dar paso a, a Paco para que te haga alguna preguntilla. Bien, sí, yo, yo eh, Fran, te iba a comentar contigo a preguntarte, y más que nada porque, claro, ahora, hoy en día, Fran Spin es entrenador. De hecho, y yo siempre lo he dicho, ¿eh? actualmente el mejor entrenador. ¿Por qué? Por, por, por la... No, no, no, no. Bueno, Fran, eh, escúchame, no y no te estoy haciendo la pelota, ni mucho menos, ¿vale? quién lleva más competidores aquí a nivel nacional profesionales, eh, qué títulos han conseguido sus atletas, escúchame, no hay duda, Frank. Escucha, no, no hay otra, ¿vale? Pero, claro, la gente no te conoce como, como, como en tu base como competidor, bueno, sí que te conocemos los que hemos estado ahí, pero incluso que yo he estado ahí eh, metido… ...tampoco mmm, sé ciencia cierta y tal, ¿no? Y me gustaría que le comentaras a la gente... ...para que te conozca más un poquito... Eh, ...tu currículum de competición... ...y cómo has vivido ese, ese, esas vivencias de competición... ...o, o a nivel internacional... Eh, ...un poquito eso para que te conozca un poquito más la gente, ¿sabes? Bueno, eh, yo comencé compitiendo básicamente... En la, en la, en la, en la, ...con 18 años, creo que fue la primera competición que hice... Entonces estaba la ICBB y estaba, eh, la ICB, era ICBB era IFBB, si no recuerdo mal, y luego estaba la Guava, Luego sí que había una, una internacional, NAVA y tal, pero, pero básicamente esas dos federaciones eran las que reinaban. Y yo comencé compitiendo pues en regionales, ¿vale? En los regionales de ahí salté a los interregional y de interregional me fui al nacional. Bueno, conseguí ganar eh, los varios regionales, eh, interregional, eh, luego eh, gané en nacional en junior y luego más adelante lo ganaría en senior. Eh, a nivel internacional estuve en el campeonato de Europa, obteniendo la tercera posición. El campeonato de Europa entonces era guava en el que competí, tercera posición. Y luego competí en, en el universo Nava, que es segundo. Y luego ya, me acuerdo que me hice de creo que fue en, la, en el Arnold Classic. Ahí ya no entré entre los dos primeros. Eso a nivel internacional. Pero básicamente también luego hice algún Open, creo que fue el Open, hice varios. Eh, el, uno de ellos que fue que gané, que me, me hizo mucha ilusión, porque es donde yo nacido en Murcia, es el, el, el Open Pedro Villa. Cuando, en aquellos momentos que había, me acuerdo que era una cantidad de competidores impresionante, porque era la época donde el Pedro Villa siempre estaba ahí disputando los más top. Y me acuerdo que conseguí, conseguí llevármelo. Ese era mi objetivo, lo conseguí aquí temporada. Luego sí, creo que algún, algún Open más, no me acuerdo exactamente cuál, y acabé en el Arnold Classic de, de que, se hizo, que se hacía, y creo que fue en Madrid. ¿En qué, ¿En qué año fue ese año, Fran? A ver si. Sí, no A me ver. acuerdo si fue exactamente. Uf, no me acuerdo exactamente si es, sería 2011. Es que ¿tú te, acuerdas, tú te acuerdas que coincidimos tú y yo eh, para hacer una exhibición sí. en, Zara sí. en Zaragoza. ¿Te acuerdas? Sí, yo no ahí bueno, Sí, sí. Que, que yo realmente en persona creo que nos conocimos ahí. Fue la primera sí. vez que, lo, que coincidimos y tal, que nos vimos. Y te tengo que decir que yo iba a hacer la exhibición, eh, eh, cuando te vi que hiciste tú la exhibición, escúchame, a mí me impresionó mucho tu físico, no te había visto nunca en persona, había visto alguna foto, algún de eso, ¿vale? Y realmente en cuanto a tamaño y tal, no, me refiero porque en ese año el físico que tenías de masa muscular era increíble, era bueno, realmente a mí me, a mí me sorprendió cuando te vi, no te esperaba de esa manera, y sí que es verdad que, bueno, lo que, aparte, tampoco estabas en, en seco de competición, eh, estabas más grandote, más de eso. Y sí que es verdad que, bueno, el tema del de abdomen y tal, que era la única pega que se le ponía a poner un poquito a tu físico. ¿Por qué? Porque realmente, yo cuando te vi, Fran, y sinceramente dije, wow, este lo está fuerte, y escúchame, fuerte de cojones, ¿sabes? Y, y quizá, pues eso... Decirle a la gente que no te conoce de esa época y tal, pero que vean un poco la base, la base de competidor, porque aparte, eh, luego puede haber muchos casos, pero yo creo que, que, que es un poco eh, de dónde vienes y que lo has mamado, ¿no? Y es lo que decimos, sí, puede haber entrenadores muy buenos, que, con, bueno, pues con mucha... Eh, Digamos, experiencia en cuanto a preparar a gente y tal, pero no lo han mamado de, de, de, de base, ¿no? Yo creo que eh, yo por lo menos, claro, en mi punto de vista, porque yo yo lo he vivido así, eh, si no lo ha mamado de base, si no lo has vivido, eh, si no has... Eh, saboreado, digamos, eh, las penumbras de lo que es una preparación para competición, eh, no te puedes poner, eh, por mucho que te expliquen, no te puedes poner en la piel del atleta que la está sufriendo, ¿vale? Entonces, yo creo que, que, que es importante saber un poquito tu base. Claro, creo que, yo creo que es importante, a ver, la teoría es muy importante, pero luego llevarla a la, a la práctica, porque cambia mucho. Entonces, es muy, muy diferente saber cómo conducir un Fórmula 1 y luego ponerte a los mandos de uno de ellos, ¿entiendes? Entonces, es, es muy fácil, por así decirlo, entre comillas, que es difícil ponerte saber, conocimientos, que eso al final es muy importante también. Y luego llevarlo a la práctica con tu físico, ¿vale? Porque es, al final todo ese tipo de, de cosas son las que te dan la experiencia para luego más adelante poder enfocarlo, pues, si quieres a otras personas, ¿no? Pero creo que es, creo que es fundamental. En mi caso, yo pienso que es fundamental ahora, eso no significa que no se pueda hacer de otra manera hay grandes compradores que solo con la teoría y con la poquita práctica que han tenido han podido tener han hecho grandes han tenido grandes resultados pero yo en mi caso y eh, como lo entiendo creo que es esencial estar eh, haber pasado por esas penurias o haber pasado por esos momentos de felicidad de tristeza que, que tiene un competidor en una fase eh, de competición o una fase de, de fuera de temporada Sí, porque además añadir una cosita, yo creo que en la competición es que al final el factor más limitante es la psicología, ¿eh? ya metido lo que es en las semanas de competición, el que si me veo mal no aguanto el hambre, no aguanto la ansiedad, no duermo, no, no sé qué, yo creo que eso es lo peor y eso sí que por mucha teoría que tengas, el que no se lo ha comido y el que no lo ha amado, por mucho que escucho a un atleta decir, joder, es que no puedo dormir, es que estoy muy mal, es que la barriga la tengo mal precisamente por el estrés, tal, si no lo ha vivido, pues desde la teoría eso es imposible, es imposible tenerlo en práctica. Eh, vale, Raúl, a ver, cuéntanos tú. Mira, con este último que habéis dicho, que ha comentado Fran, eh, un segundo, que me ha saltado el móvil y se me ha ido hecho, <ríe> lo típico. Eh, con esto de que algunos ¿no? con, con teoría y un poquito de práctica llegan a conseguir, a conseguir el éxito, yo creo que ni con un poquito de práctica, es decir, la teoría no lleva, no lleva al éxito a, a ninguno. Y si lo haces de pura, de pura chilipa, es decir, esto lo ha tenido que, que mamar, eh, sí si, si, si o sí, si, desde, desde, desde, desde muy adentro, ¿no? Y mira, lo que comentamos al principio del, del estómago, de tus problemas de estómago eh, en general, ¿no? Eh, bueno, yo, yo sí estaba... ...de ello porque, claro, no sé si recuerdas, en mi segundo Olimpia yo tuve una infección de estómago que, que casi me muero. Y recuerdo que, que hablamos por aquellos entonces por Facebook y tú me recomendaste, ¿recuerdas el, creo que era el VLS10? Uh -huh. Joder, era un probiótico que costaba 60 pavos. Una bolsita, de, o sea, una dosis costaba 60 euros y era el mejor probiótico del mundo que creo que ya no ya, ya, ya no está, ya no ya no, ya no se hace, ¿no? Entonces me ha traído buenos recuerdos. Uh -huh. Y también sobre su competición, yo recuerdo, creo que fue el año que ganaste el, el, el Pedro Villa, eh, que yo normalmente no frecuentaba por campeonatos. Pero en ese campeonato, al final, eh, yo, hablábamos al principio de que habías competido relativamente poco, ¿no? Entonces, recuerdo que el detonante para yo ir a ver esa competición era que tú competías. Porque dije, coño, voy a verlo competir, <risa> ¿vale? Y aparte, bueno, recuerdo que fue un cam campeonato muy, muy, muy bonito, saliste muy bien, pero pues, vale, recuerdo, recuerdo perfectamente. Sí, además, bueno, yo siempre agradecido, a Raúl, por, por, por la parte que me toca, por la parte tuya, de siempre has tenido buenos consejos para mí, siempre, o sea, cuando te he preguntado, oye, Fra, eh, oye Raúl, esto, esto, esto, para, tú eres un máster en todo este tipo de cosas y siempre, sin ningún tipo de, de pedir nada a cambio, me has dado tus consejos, me has dado, eh, bueno, me, me has cedido me tu mano y eso es algo que, que yo agradezco, ¿no? Igual que también a, eh, a Dufour, que en su día también me acuerdo que que también me dio muy buenos consejos, me ayudó en, en muchas cosas. Al final, creo que es eh, la época en la que eh, venimos nosotros, en la que todos nos ayudábamos, ¿vale? Veníamos de los foros de culturismo, de, de bueno, de, de vernos en campeonatos, en la fit Fitfor, en la FIBO, todo ese tipo de cosas, al final nos ayudamos unos a otros, ¿no? Y, bueno, pues yo me acuerdo, tengo recuerdos con vosotros de siempre de vuestra ayuda, ¿vale? Siempre agradecido por ello. Uh -huh. Bueno. Pues, a ver, como yo sé que te van a hacer preguntas, de, sobre todo de, de caballos de carrera que, que, que llevas, ¿no? Eh, Ángel, por supuesto, Madelman, Stepa, eh, etcétera, etcétera, etcétera, para no ser muy repetitivo con, con preguntas así, algo eh, que tenga que ver directamente contigo como, como pre preparador y demás, ¿no? Y es que, eh, a ver, esto se me ha ido ocurriendo ahora, ¿eh? Sobre, sobre, la, sobre la marcha, ¿vale? Eh, tú eres una persona, o sea, si, o mejor dicho, si alguien puede mirar con lupa al milímetro cómo ha ido evolucionando el culturismo, por ejemplo, en la última década, en los últimos 10 años, oye, respecto a todo, ¿eh? respecto a nutrición, farmacología, suplementación, eh, porque has llevado de muy cerca un seguimiento estricto hasta, hasta ahora, ¿qué, ¿qué dirías respecto a qué? ¿a qué ha cambiado desde de, de, de una década, de 10 años atrás, eh, ahora? Es decir, eh, se suple nos suplementamos más, nos suplementamos menos, se, se entrena con más frecuencia. Yo sé que tú eres eh, también eh, defensor totalmente de, del heavy duty. Bueno, que yo lo llevo, lo llevo tatuado y yo sé que tú siempre has coincidido con eso. ¿no? Entonces, ¿a día de hoy eh, mantienes el sistema de entreno? Eh, o, ¿O ya te eh, crees que ha ya no, ya no es lo que haga sino lo, lo, que, lo que has visto que ha cambiado, ¿no? Eh, hay mayores frecuencias, menos, se mantiene. En el tema de farmacología ha cambiado, hay más cantidad, hay menos, hay más calidad. hay O sea, en general, ¿qué ha evolucionado en el culturismo en la última década para ti? Bueno, vamos a ir por partes. A nivel de entrenamiento sí que es verdad que ahora se aboga por una mayor frecuencia, incluso mayor volumen. Eh, eh, una cosa es lo que se aboga y otra cosa es lo que, lo que yo siempre recomiendo. Eh, Principalmente lo que siempre recomiendo es que al final eh, se, digamos, eh, se, se trate de individualizar lo que le funciona a cada persona, ¿vale? No, no generalizar porque a mí me funciona, a mí me gusta el, el heavy duty o una variación del heavy duty el que todos tengan que hacerlo, ¿vale? Al final, no todo el mundo tiene la misma, la misma recuperación o, eh, o tiene la misma resistencia. Entonces, al final, siempre eh, yo, como preparador, trato de individualizar, ¿no? De, de, de dar la recomendación de lo que creo es mejor a cada uno en función de su feedback, ¿no? A sus informaciones en cuanto a recuperación, eh, en cuanto a ganancias y tal entonces cuando lo puedes ir eh, encontrando un puntito a lo que le mejor a lo que mejor le va sí que es verdad que siempre soy patriario de entrenamientos pesados básicos, con los años uno aprende que la técnica es mucho más importante, pero siguiendo, trabajando un patrón básico y pesado, con técnicas de alta intensidad. Y, y luego ya entra el personalmente, las personas con las que trabajes que, funcia, que, que en principio lo puede funcionar más una alta frecuencia, que a día de hoy, pues, está más de moda, ¿no? Está, digamos, un poquito más presente. Pero, bueno, al final es como, son todo como etapas. Etapas que van pasando donde entra mayor frecuencia, luego entra menor frecuencia, pero más intenso. O sea, bueno, eh, tenemos ahí ejemplos de, de, de, de grandes preparadores como Milos con su sistema de hiperemia. Las la modas la moda nos ha llegado a todo. Es decir, cuando llegó, llegó Milos a España, nos claro, inundó a todo con la claro. serie gigante. Cuando sí, vino la, la, la era John Midos, igualmente nos inundó con los varios sistemas de en entrenamiento. Si sí, es verdad, ahí tienes toda la razón. Y luego está Jordan Peters con su sistema de entrenamiento más. Nada, al final todo es un poquito. Que no lo veo mal porque al final son todo conocimientos. Y todo eso es lo que te lleva a encontrar lo que mejor te funciona. Porque cuando lo pruebas es cuando te das cuenta de decir, a ver, pues a mí yo me sentía mucho mejor, me progresaba mucho mejor entrenando cinco días con ese sistema que entrenar siete días con otro sistema. Todo eso son pequeñas eh, nociones que te va dando eh, pues la experiencia para poder decidir qué es lo que mejor te funciona. Que al final yo creo que es lo más importante, ¿no? Ya, ya no solo a nivel de entrenamiento, en entrenamiento sino a nivel nutricional. Luego, a nivel eh, de suplementación, sí que es verdad que ahora hay más, más noción, más conocimiento, eh, programas también como vosotros que, o empresas que, que ahora, eh, digamos, promocionan un poquito más el tema de los productos, también abren la, la mente un poquito más. Y sí que es verdad que la gente cuida más. Sobre todo me he dado cuenta que cuida mucho más el tema de, de la salud, que al final es algo que es muy importante. Porque teniendo en cuenta un poquito el camino que está cogiendo a nivel químico, vale en el que hay menos, hay menos más hay, ya, no, ya no hay tanto miedo vale a utilizar más cantidad, sí que es verdad que por otro lado hay más conocimiento de cómo paliar esos efectos colaterales con, con un soporte de suplementación deportiva muy específica, o e incluso ya entran ahora muy, muy, muy muy activos los médicos deportivos ¿vale? que también es una parte esencial dentro de lo que es un deportista porque al fin y al cabo un futbolista tiene un entrenador, un nutricionista y un médico deportivo un ciclista igual, un corredor de fórmula 1 igual, porque un futbolista no va a tenerlo y eso es algo que está llegando ahora con fuerza, es algo que yo llevo apostando varios años y ahora cada vez me doy cuenta de que, de que hay más demanda y eso es importante porque aunque se le quita se le, se le tiene un poco más, menos de respeto a la química Sí que es verdad que a su vez la gente se interesa un, también un poquito más por el tema de la salud, o por lo menos yo así es como lo veo. Sí, supongo que es tu percepción, la tuya y la de todos, O sea, cada vez mm. hay más interés por la salud y efectivamente. Mm. Pues muy bien. Vale, Antes, Sergio, sé que vas a ir ahora, pero es que te hablas mucho. Espérate, eh, una preguntita que ha hecho el público y ahora ya que eh, pasa. a Sergio, te ha hecho una pregunta al público y ahora que has dicho esto de la suplementación química y tal… Han preguntado antes que tú qué opinabas de los SANS. Sé que es una pregunta pesada, una pregunta muy recurrente, una pregunta de todos lados, pero bueno, es lo que ya te digo, el público le interesa mucho eso para que no des tu opinión. Sí, sí. Además, ahora está, ahora es, ahora digamos que está en el boom, ¿no? Está. Ahora es cuando empieza a subir, ¿no? Muy, muchos de mis, de mis atletas me preguntan, oye, el sartam. a ver, yo siempre me gusta hablar bajo mi experiencia. Yo, a nivel experiencia propia... Llegué a probar muy poquitos porque en la época en la que yo competía, pues no había tanto, no no había prácticamente, es que era como algo desconocido. Pero sí que es verdad que hay ciertos productos que he probado eh, para mejorar el colesterol o para eh, incrementar el apetito e incluso para regulaciones. Y he visto, he visto grandes mejoras. Eh, a nivel muscular, bueno, habría que ver los factores, no pero a nivel de crecimiento muscular, pero eso ya habría que verlo. Eh, tampoco soy una persona que, que ponga sharps, tal, tal, no. O sea, lo justo necesario y si veo que es necesario para ajustar yo que sé, el colesterol o si es necesario para estimular el apetito, lo voy a utilizar porque sé que funciona bien con analítica o bien en sentimiento porque la gente nota ese, ese incremento apetito. ¿no? Pero bueno, es algo que está ahí, es una nueva herramienta, eh, por así decirlo, ahora está más de moda, es funcional. No tengo los conocimientos como para decir, buah, esto es, no, realmente no tengo la experiencia. Y luego con, la, con, lo, con lo que yo suelo utilizar es productos que, que sé que funcionan, que por lo menos he probado en mí y en, y en algunos atletas y sé que eh, generalmente funciona la perfección.